El tema de la libertad religiosa que vimos el viernes pasado está indiscerniblemente unida a, a eh, las relaciones entre Iglesia y Estado, y ahora ya entre Iglesia y Estado moderno. Eh, y, por supuesto, se podrán imaginar, frente a la separación de Iglesia y Estado que se da en la Revolución Francesa, frente a esa secularización o laicidad en sentido negativo, Claro, eh, era esperable que eh, tanto Gregorio XVI como Pío IX eh, reaccionaran afirmando que, bueno, afirmando eh, algo que en cierta medida algunos llaman tradicional, eh, que es el, una doctrina del Estado católico. ¿no? pero claro, esa expresión ya tiene sus dificultades, comenzando por el término Estado. ¿no? Eh, ya vimos que en última instancia, si nos remontamos al origen de eso en la Edad Media, eso tenía que ver con eh, el sistema de eh, legitimación del príncipe secular por parte del pontífice, eh, antecedente que ya no es lo mismo históricamente que... Eh, esa unión entre Iglesia y Estado, no fusión, eh, a través de lo que ya desde Pío IX en adelante se llama Estado Católico. ¿no? Eh, bien, ya les dije muchas veces que eh, en Pío IX es inútil buscar mayores aclaraciones terminológicas. Eh, Así, la, ah, la separación entre Iglesia y Estado es separada sin matices, es perdón ese eh, rechazada sin matices sin mayores aclaraciones eh, lo único que podemos suponer es que históricamente eso estaba condicionado como les dije por la revolución francesa por los imperios napoleónicos eh, pero en León XIII ya encontramos ciertas aclaraciones la historia de León XIII es importante porque eh, él antes de ser papa, este es un detalle importante, fue lector de Monseñor Dupanloup. Monseñor Loup, eh, eh, Monseñor Paqui, que fue luego León XIII, fue lector de Monseñor Dupanloup. ¿Lector? Lector. Okay. lector. Esto es importante porque... Porque, ¿quién fue Monseñor Dupanloup? Se lo considera parte del liberalismo católico del siglo XIX. No sé si es justo o no, pero se lo considera parte de eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la promulgación de la encíclica Cuanta Cura, Dupanloup realiza una famosa aclaración sobre el sentido de la Cuanta Cura, que a ojos hoy nos parecería muy conservadora, pero a ojos de entonces fue la interpretación liberal de la cuanta cura. ¿En qué sentido? Se podrán imaginar, los laicistas franceses se hicieron una fiesta cuando apareció en la encíclica y le dijeron a Pío IX absolutamente de todo. ¿no? Y entonces mencionó Dupan loup no sabemos si esto, si esto fue estratégico o no, asumió una aparente defensa de eh, Pío IX. ¿Y de qué lo defendía? Lo defendía de la acusación de intolerancia absoluta, diciendo que de ninguna manera había que interpretarla la, la encíclica de ese modo, que la encíclica dejaba amplio margen de tolerancia para las nuevas circunstancias históricas. Lo paradójico que se podrán imaginar, la, la, los que estaban a la derecha de Pío IX parece que le pidieron que condenara la aclaración de Monsignor Dupanloup pero nunca se sabrá por qué, la verdad he buscado, hay bibliografía al respecto, pero nadie ha llegado a tal punto, nunca se sabrá por qué Pío IX le dio la razón a Dupanloup, le escribió una carta felicitándolo, gracias por la defensa. Bueno, Dios sabrá si Pío no, no entendió o no entendió o entendió lo que Dupanloup quería hacer, pero eh, estas aclaraciones de Monseñor Dupanloup dieron origen a que la interpretación liberal de la cuanta cura fue: bueno, en principio, o sea, como sistema ideal. Tiene que haber una unión entre Estado y Iglesia, se debería defender el Estado católico dentro del contexto histórico del rechazo a la Revolución Francesa. Agrego yo, vuelvo a decir, la encíclica no ofrece mayores posibilidades de interpretación en cuanto a si eso se estaba refiriendo o a las monarquías católicas tradicionales francesas o al, al sistema del príncipe secular legitimado por el pontífice, cierro paréntesis, eh, eso como sistema ideal, pero la encíclica dejaría la cuanta cura, ¿no? amplio margen de tolerancia ante las nuevas circunstancias históricas. Eh, y, eso, eh, eh, y ese es el aporte que León XIII hace al, al tema, sobre todo en la mayor parte de sus encíclicas. León XIII dejó lo que se llama en encíclicas sociales, él es habitualmente conocido por la rerum novarum pero desde el punto de vista político él tiene lo que se llama el corpus leonino, que son una serie de encíclicas muy importantes acerca de eh, los problemas políticos de entonces, la inmortal edé, la libertas, di turnum ilud, para nombrar las tres así más, más importantes. Eh, por lo tanto, ahí aparece en términos técnicos la diferencia entre tesis e hipótesis, que no tiene nada que ver con filosofía de la ciencia. Es es un, una terminología teológica de la época para decir, en tesis, hay que seguir afirmando la doctrina del Estado católico, paréntesis sea eso lo que fuere, en hipótesis, se puede tolerar, dadas las circunstancias históricas, una situación donde el Estado y la Iglesia circulen independientemente. O sea, la hipótesis lo que apuntaba era a, a tolerar la situación de la Iglesia en los Estados Unidos no el laicismo francés. La, iglesia, la, la, la, la, tesis, la, la teoría de la tesis de esa hipótesis apuntaba a legitimar de alguna manera, por prudencia política, la situación de la iglesia en los Estados Unidos. ¿no? Eh, eh, cosa nada extraña porque León XIII, este, es, como les dije millones de veces, escribe una carta a los obispos norteamericanos, una carta que se llama Longinqua Okeani, ¿no? donde elogia la situación. Pero no solo de la Iglesia en los Estados Unidos, sino la situación jurídica de los Estados Unidos está aclarando que si bien no es la tesis deseada, sin embargo, bueno, está muy bien dada las, las circunstancias históricas, o sea, que Iglesia y Estado actúen de manera independiente. Ahora, por parte de León XIII, lo que encontramos en, eh, en una de sus principales este, encíclicas es la siguiente frase. Estamos en la encíclica Inmortale Dei, y esta expresión, por poco que les parezca en torno al contexto de la, de la época, sin embargo, retrospectivamente, esta expresión fue muy importante, porque fue la expresión que hasta hoy permitió legitimar la diferencia entre laicismo y laicidad. O sea, esta frase ¿no? de, de una encíclica de fines del siglo XIX sigue inspirando la distinción entre laicismo y laicidad que aparece en Pío XII, con ese término, en Juan 23 por supuesto, y sobre todo en Benedicto XVI. ¿no? Ambas potestades son soberanas en su género, cada una crea circunscripta dentro de ciertos límites, definidas por su propia naturaleza. Esto es importante. ¿Eh? Por su propia naturaleza y por su fin próximo. ¿no? Eh, cada una, entonces, ejerce por derecho propio su actividad. Esta expresión concuerda perfectamente con lo que yo varias veces les dije que Maritén rescata de santo Tomás de Aquino. O sea, el príncipe secular, dicho en términos muy generales, es causa eficiente principal de su propia acción en su propio terreno. O sea, el príncipe secular no es un mero títere del pontífice, ¿okay? sino que dentro... De el fin común, dentro del bien común, temporal de su propio reino, ejerce su actividad bajo derecho propio. ¿Está? Por lo tanto, esta frase, si bien puede parecer poco, sin embargo, en su momento dejó muy claro que eh, no, no hay de ninguna manera una fusión entre ambas potestades. bien En Pío 12 como ustedes pueden ver, encontramos la expresión afirmada... Eh, explícitamente. El contexto es un discurso a un conjunto de juristas italianos ¿no? y, y el contexto es decir cómo puede ser que alguien niegue que la Iglesia eh, no reconozca ¿no? Eh, la eh, auténtica laicidad del Estado como si no fuera una doctrina este, que pertenece a la tradición católica. ¿no? Y acá aparece SANA LAICITA ¿Ok? Bien eh, eh, Esto no es nada extraño que haya aparecido esto ya en, en, eh, en mil, eh, aproximadamente 1958 porque eh, eh, Pío XII desde 1939 ¿No? había hecho, ¿qué tal?, un acompañamiento de las nuevas circunstancias europeas. En 1939, la encíclica Summi Pontificatus, donde afirma con una terminología nueva, novedosa, es la primera vez que aparece el tema dignidad humana y derechos de la persona. No es lo mismo que el Bill of Rights, pero, pero por lo menos la expresión aparece. Ningún pontífice la había utilizado antes. Los discursos con sempre, 1942 y eh, 1944, eh, benignitas et humanitas, donde anda, habla de las condiciones de una sana democracia, sus discursos acerca de la importancia de la, de, de la libertad de la prensa católica, donde termina elogiando la libertad de prensa en una democracia constitucional, sus discursos a favor de la constitución como la ley fundamental del Estado, eh, su discurso sobre, sobre la tolerancia religiosa, que se inscribe en la misma tradición de León XIII, pero ahora en una circunstancia totalmente europea, con... Eh, y con ese discurso lo que hace es legitimar, por supuesto, la, la, la, las, la, las constituciones europeas eh, occidentales que sancionan la libertad religiosa. Así que, en ese sentido, XIII es, este, ay, perdón, Pío XII en esto es totalmente coherente con, con ese acompañamiento. Bien, así las cosas, ¿no? eh, así las cosas llegamos a, espero haber anotado bien la página, esta vez llegamos al Vaticano II. Y entonces hay un cambio de lenguaje que, nuevamente, es un cambio de lenguaje que algunos dicen, ya saben cómo es esto, algunos dicen es una discontinuidad en lo esencial, otros dicen no hay ninguna cosa nueva, y bueno, ya saben cuál es la interpretación de Benedicto XVI. Hay una continuidad no esencial, pero hay una reforma. La, la, la expresión fundamental que la encontramos en la, en la eh, Constitución Pastoral Gaudium et Spes ¿no? es esta. ¿no? La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas. Luego, lo que sigue es relativamente obvio, cada uno en su propio terreno, lo que ocurre es que la expresión llama a una Colaboración entre Iglesia y Estado, esto está, esto está redactado en 1965, un bueno, contexto totalmente actual, entonces llama a una, in, primero, independencia en los términos que, lo que, vamos, que, los, que acabamos de ver, independencia de esferas y competencias entre Iglesia y Estado. Colaboración, o perdón, cooperación, ¿eh? porque ambas eh, esferas, tienden al mismo fin, o sea, el bien del ser humano. Entonces, es necesaria una cooperación. ¿Cómo se da esta cooperación? Es lo que el Vaticano II deja librado a las circunstancias históricas. O sea, si se, si se quiere, acá se abandona el lenguaje de tesis e hipótesis. Lo que se, se afirma como principios universales y permanentes es la independencia por un lado y la cooperación con el otro, y cómo se van plasmando estos dos principios depende de las circunstancias históricas. ¿no? Puede ser un concordato, puede ser un sistema como el norteamericano, puede ser como lo fue en su momento, si quieren esto se los pongo como ejemplo de, tema, de un tema delicado, puede ser como fue la constitución argentina de 1853 que se adelantó un poquito a su época porque lo que les voy a decir ahora, eh, a ustedes les va a parecer muy atrasado, pero en su época fue <ríe> muy liberal. Es una constitución que fue sancionada incluso antes de Pío IX Pío IX no la objetó de ninguna manera. Hay que entender un poquito las circunstancias de la Argentina en ese momento, una especie de empate entre las nuevas ideas de la Ilustración y cierto tradicionalismo católico que hay que ver qué era y cómo era, hay que matizar mucho la expresión. Simplemente, desde el punto de vista del derecho constitucional, la Constitución argentina quedó ahí como eh, libertad de cultos sin igualdad de cultos, porque la Constitución argentina sancionaba en el artículo 2 el Estado argentino sostiene la religión católica apostólica romana y por los demás, en otros artículos de la Constitución, se admitía el sistema del patronato. ¿Qué quiere decir eso? Un resabio eh, clerical, no, un resabio que en términos técnicos podríamos llamar Césaropapista, o sea, una preponderancia del César sobre el Papa, según el cual el nombramiento de los obispos debía recibir el plaquet, o sea, el, la, la autorización del Poder Ejecutivo argentino. ¿Qué les parece? ¿Eh? Y... Y además, en otros artículos de la Constitución, la Constitución llamaba a promover la conversión de los indígenas al catolicismo. Eso en la Constitución. ¿no? Bien. Eh, ah, y además, y me olvidé de esto, y además eh, en las, eh, en las eh, condiciones para ser presidente, para ejercer el poder ejecutivo, estaba pertenecer, ser bautizado en la Iglesia Católica. ¿Ok? Bueno. Todo esto quedó, quedó en la historia, fue entrando paulatinamente en desuetudo, un término jurídico que conocerán, como que empezó a no cumplir. Bueno, en realidad la constitución argentina del 53 comenzó a no cumplirse desde el principio. ¿no? Así que, que estos detalles ya se han entrado también en desuetudo jurídico, no es nada extraño. Pero lo interesante es que en 1966, el Estado argentino en el gobierno del, del momento y el Vaticano hacen un acuerdo, una, un, una especie de nuevo concordato, un, un concordato ¿tá? que trata de superar estas cosas de la Constitución del 53. Y el concordato, que está firmado justamente en el 66, trata de actualizar la relación entre el Estado y el y le, y entre los dos estados, el Estado del Vaticano y el Estado Argentino, de acuerdo al Vaticano II o sea, establece una independencia y una cooperación gran parte de esa cooperación en realidad consistió en eliminar el concordato y en garantizar la, la independencia de ambas esferas el tema del el bautismo del presidente entró en desuetudo total, a nadie nunca le importó eso nunca más eh, pero bueno como ustedes pueden ver, esto les di un pequeño ejemplo de qué pasa en estas cuestiones, ¿no? eh, o qué puede llegar a pasar en estas cuestiones. Bien. Eh, ok. Esto con respecto entonces al Vaticano II. Eh, por lo tanto, eh, lo que podemos hacer ahora es, eh, habiendo visto todo esto, es... Volver al discurso de eh, Benedicto XVI. Esto lo vimos el viernes, pero ahora estamos en condiciones de comprender en qué está pensando Benedicto eh, Perdón, sí, Benedicto XVI cuando escribe todas estas cosas. O sea, ahora lo que hemos reseñado es un poco la situación histórica con la cual... O, oh, mejor dicho, en la cual estaba pensando Benedicto XVI. Acá él encuentra entonces un ejemplo de continuidad en lo esencial reforma en cuestiones contingentes esta es la parte complicada de la redacción precisamente de este conjunto de continuidad y discontinuidad en diferentes niveles consiste eh, la naturaleza de la verdadera reforma en este proceso de novedad en la continuidad deberíamos aprender a captar más concretamente que antes que las decisiones difícil la redacción antes que las decisiones de la iglesia relativas a cosas contingentes, ¿Ah? Necesariamente debían ser contingentes también ellas, esas decisiones, ¿eh? precisamente porque se referían a una realidad determinada, de, eh, determinada, en sí misma mudables. O sea, vamos a dar de vuelta el párrafo. En este proceso de novedad, en la continuidad, debíamos aprender a captar más concretamente que antes, o sea, que en el pasado. ¿eh? Debíamos aprender a captar, a entender de manera mucho más diáfana que antes. ¿okay? ¿Qué debíamos aprender a, a, a comprender? Que, en fin, miren el tema, que antes no se veía mucho, no se había hecho mucho. Es un antes que se está refiriendo al magisterio del siglo XIX. Que las decisiones de la Iglesia relativas a cosas contingentes, o sea, debemos comenzar a comprender... Que de las decisiones de la Iglesia relativas a cosas contingentes, necesariamente debían ser contingentes también ellas. La, la naturaleza de la cosa, de las operaciones, sigue al ser. ¿no? Porque se refieren a una realidad determinada, a una realidad determinada en sí misma mudable. ¿Cuál es esa realidad en sí misma mudable? Lo dijimos el viernes. Esa supuestamente necesaria unión entre ciudadanía y bautismo que se había, que se había dado en los estados pontificios. ¿no? Entonces, por eso es que, como bien dice Martin Ronheimer en su libro Cristianismo y laicidad, que se los recomiendo, que el tema de libertad religiosa y relación entre iglesia y Estado, en el Vaticano II, van totalmente de la mano. ¿Por qué? Porque frente al derecho a la libertad religiosa si ustedes quieren como principio general y permanente, entonces es obvio que no se puede afirmar como principio permanente la unión entre ciudadanía y bautismo. Si un ciudadano tiene derecho a la libertad religiosa, entonces obviamente su condición de ciudadano no pasa por la fe adherida. ¿no? Bien, eh, vuelvo a decir, esto es lo que... Esto es lo que todavía los conservadores unidos a la acción francesa, eso es lo más concreto que puedo decir, busquen en internet la acción francesa, van a ver que es el movimiento católico que, que afirmaba que necesariamente todo católico, por ser católico, tenía que afirmar la monarquía católica tradicional francesa. ¿OK? El movimiento de la acción francesa recibió una advertencia por parte de Pío XI y el nuncio apostólico, diciendo, eso no es así, eh, pero eh, aún hoy los partidarios de la acción francesa se defienden diciendo que la advertencia de Pío XI fue solamente disciplinar, pero no doctrinal. Ustedes me van a preguntar por qué aún hoy se siguen defendiendo. Porque la acción francesa fue la base ideológica de la separación que el cardenal Lefebvre tuvo con el Vaticano II. <risa> ¿Okay? Separación que vuelvo a decir con mucho esfuerzo, tiempo y paciencia, cuasi milimétrica. Benedicto XVI había comenzado a tratar de solucionar, ¿no? había una parte del movimiento del Ferb que estaba más o menos aceptando un poquito ese, ese diálogo con Benedicto XVI y otra parte que no, pero todo eso quedó sepultado inmediatamente con la renuncia de Benedicto XVI. ¿OK? Bien. Eh... O sea, que no, no dio resultado. El intento de diálogo de Benedicto XVI con ese grupo, no, pero no por una cuestión de tiempo. O sea, si Benedicto XVI hubiera seguido siendo pontífice, yo creo que sí. Lo que se estaba vislumbrando en su momento era una escisión en el movimiento del Eferro. Los pro-Benedicto XVI, los anti. Sí, yo recuerdo una imagen eh, televisiva cuando quedó Benedicto XVI, sí. enfocado en un grupo de franceses que estaban llorando. Se desmiraban... Sí, bueno, no sé quiénes eran... No fueron los únicos que lloraron cuando Benedicto XVI renunció, ¿no? ¿Te refieres al momento de la renuncia? No, no, no, no, no. Ah, perdón. ¿Cuando fue elegido? Sí. Ah, sí, sí, por supuesto. Habría que ver por qué lloraban. <ríe> en fin, bueno. Eh, de emoción, dices, de emo Ah, bueno, bien, entonces mi indirecta resultó ser directa, de desánimo. Y sí, por supuesto, este, recuerden que en ese momento el cardenal Ratzinger se había ganado el odio de todos los partidarios de la hermenéutica de la ruptura del Vaticano II. Porque en última instancia, fácticamente lo que sucedió es que las famosas aclaraciones al Vaticano II que muchos pedían se fueron haciendo sin ese nombre, en las declaraciones de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, cuando ésta tenía que intervenir frente a errores doctrinales garrafales de gran parte de los teólogos católicos. ¿Eh? Recuerden, y, y, eh, todas las declaraciones estaban firmadas por Juan Pablo II, pero redactadas por Ratzinger y su equipo. ¿no? Una de ellas es, nada más ni nada menos, que nos acercó mucho con nuestros hermanos protestantes, se llamaba Dominus Iesus. La declaración lo que afirmaba es que la salvación es por Cristo. ¿Eh, Juan? <risa> la, todo, toda una declaración afirmando la salvación de la persona es a través de Cristo, dominis ¿no? Jesús. Y eso resultó insoportable para una enorme cantidad de teólogos católicos que habían abandonado totalmente la doctrina de, de la relación intrínseca entre Jesucristo, la crucifixión, la redención y la salvación. ¿no? Les digo para que vean cuál era el panorama. Juan Pablo II y, y Ratzinger diciendo cosas que para mí son obvias, que se convertían en un muro de contención frente a la hermenéutica de la ruptura entre Vaticano II y Magisterio Anterior. ¿no? Eh, entonces, cuando sube Ratzinger como pontífice, bueno, todos estos grupos eh, reaccionan, ¿no? Porque ya había en la Iglesia una especie de teología postmoderna que había perdido definitivamente, pero no, no, no por distraída, sino que intelectualmente ya no aceptaba la primacía de Jesucristo como medio de salvación. Lo consideraba una doctrina antigua, perimida. Mejor no te respondo, María del Carmen. <risa> ¿Quién? No sé, la santidad, la santidad de los pueblos originarios, cosas por el estilo. Eso también afectó totalmente la idea de misión. ¿no? Los, los, este, los pueblos originarios ya son santos y salvos este, por su sola naturaleza y sobre todo por resistirse al imperialismo del capitalismo. ¿no? O sea, es ahí donde, perdón, ya estoy contigo, Reinaldo, ahí se produce una fusión incoherente pero muy efectiva entre marxismo y posmodernismo. Porque marx de posmoderno no tiene nada, es iluminista, es universal. Pero el posmodernismo sirve, por un lado, para rechazar, los, para rechazar, comillas, las categorías universales de la iglesia y del cristianismo. Ya no están. Y al mismo tiempo, entonces, se unen con el marxismo para que el para que la santidad de los pueblos originarios, que no necesitaba aparentemente de la gracia de Dios, o la gracia de Dios emergía de su propia naturaleza, ¿no? eso lo unían con la lucha contra el capitalismo. ¿Okay? Cosa que el indigenismo todavía hoy sigue haciendo. ¿Okay? Entonces eso no, no, no, no ha cesado de ninguna manera, ¿eh? sobre todo en Latinoamérica. El redactor de la teología de la liberación, el fundamental redactor de la teología de la liberación, el autor, no redactor, el autor, eh, monseñor Gustavo Gutiérrez, apenas subió Francisco al pontificado, regresa al pontificado, habita en el pontificado, es rodeado de los más grandes honores y está ahí. ¿Ok? Eso ¿Okay? <risa> es para que vean un poco qué es lo que sucede. Sí, que, que si ese era como un tipo de neopelagianismo. ¿totalmente? totalmente. Yo lo dije en su momento. Es totalmente neopelagiano. Lo que ocurre es que, claro, a ver, este, hay un neopelagianismo que nunca existió, que a nadie hubiera llamado la atención. Supongamos que alguien hubiera dicho, la salvación del alma se alcanza por la economía de mercado. Bueno, por suerte, nunca nadie lo dijo, pero hubiera sido un neopelagianismo de derecha, si querés. Bueno. Eso para que veas que no es una cuestión de... La teología de la prosperidad. Ah, sí, hay algo allí. Hay algo allí, sí, sí, ya sé que ahí tienes mucho trabajo que hacer. <risa> bueno, pero efectivamente, la, cuando, cuando cortas la distinción entre la historia de la Iglesia y la historia de la humanidad en cuanto tal, entonces la, histo la historia de la lucha de clases comienza a ser aquello por lo cual emerge la escatología cristiana. Eso es Gustavo Gutiérrez, Juan, Juan Luis II, eh, eh, y otro nombre importantísimo: Leonardo Boff, por supuesto. Eso es. Eso. Y, y, eh, y los otros, eh, tipo José María Rico, María Teig, que, eh, que también son teólogos de la Perdón, ¿me, puedes nombrar, ¿me los puedes nombrar de vuelta? José María Rico y María Teig, creo que también tenemos llaman José María, no me acuerdo. Estos son los ¿No es teología del pueblo eso? Bueno, bueno, habría que analizar cada autor en su momento. ¿no? Eh, lo que sí sé es que, es que esto se sigue afirmando, aunque moderadamente, en la teología del pueblo. Muy moderadamente, pero se sigue afirmando. No niegan el premio de las gracias. Ahora, quiero hacer una aclaración. Yo no me puedo poner a hablar de estos temas porque esto sí requeriría de mi parte un conocimiento que no tengo, solamente por las enseñanzas del padre de Leocata, así estaba yo hablando por segunda fuente, recuerden que uno de los autores más importantes de la Nouvelle Theologie en los años 50 fue el famoso Henry de Lubac, que escribió ese libro sobre lo natural y lo sobrenatural. Entonces, Henry de Lubac reaccionó contra una distinción demasiado escolástica de lo natural y lo sobrenatural, según la cual lo sobrenatural lo sobrenatural era algo que llegaba como hasta acá, y entonces, a ver, llegaba hasta acá. El, el hasta acá es aquello a su vez donde llegaba lo natural. O sea, había una distinción entre lo natural y lo sobrenatural que era semi-pelagiana, que quiere decir que el ser humano hace una ascética, una gimnasia espiritual, llega a un punto tal que entonces merece la gracia. ¿no? Entonces, ahí sí aparece lo sobrenatural y viene la salvación. Bueno, eh, entonces, Henry de Lubac reacciona contra esto y sostiene que lo natural como tal ha sido redimido por lo sobrenatural y que, por lo tanto, lo natural y lo sobrenatural, aunque se distinguen ontológicamente, están unidos en la redención. Luego, cuando llega la gracia, la gracia cura y eleva lo natural. En cambio, hubo algunos católicos que pensaron que el famoso lema «La gracia supone la naturaleza» se interpretaba como que la gracia llegaba a, un momento, llegaba a un lugar donde la naturaleza por sí misma estaba actuando. Ese es el semipelagianismo. No, cuando, si ustedes por naturaleza entienden este círculo, no, no, borren, borren, no, eso no. Si ustedes por naturaleza entienden esto, perdonen que yo pienso siempre en círculos y en semicírculos, si esto es el centro de lo natural, la gracia lo que hace es llegar hasta acá. ¿Ven? Llega hasta ahí. La imagen sería como: ¿se acuerdan de.? ¿Se acuerdan que mucho antes las heridas se curaban con. ¿Cómo se llama? ¿Un, ¿Un hierro candente? Bueno, eso es la gracia. Sí, cauterización. Entonces, la gracia llega a lo natural, lo quema, lo cura, no lo cura, sino lo. Pura, aunque si bien ahí viene la locura para los gentiles, interesante. Y entonces ahí lo natural es elevado a sus máximas potencialidades por la acción de la gracia. ¿Ven? Sigue siendo natural, pero necesariamente elevado a lo sobrenatural por la acción de la gracia. Ahí se produce la unión eh, entre lo natural y lo sobrenatural. Entonces, a mí me parece que, pero lo, yo no lo puedo decir de directa fuente, a mí me parece que es eso lo que Henry de Lubac quiso decir. Pero claro, Henry de Lubac entonces tiene una interpretación de izquierda. Viene la teología política de Metz, un autor alemán, donde entonces... Este, donde entonces prácticamente se borra ontológicamente la distinción entre lo natural y lo sobrenatural, y entonces ¿qué se produce? Una especie de nuevo integrismo cristiano. O sea, todo es sobrenatural, todo es necesariamente cristiano, ya no hay nada natural, y por lo tanto se niega la legítima autonomía de lo temporal, que es algo que, a lo cual ahora vamos a llegar. Una vez que se niega la legítima autonomía de lo temporal, entonces, las instituciones modernas que se basan en la autonomía de lo temporal del Estado laical se borran también. ¿Okay? Y una vez que se produce esa eliminación de la legítima autonomía de, los, de las repúblicas constitucionales modernas, entonces la salvación política viene por descubrir en los pueblos anticapitalistas su vocación hacia la gracia de Dios. Pero tienen que ser anticapitalistas para eso. Todo cierra, ¿eh? todo, todo cierra muy bien. Bueno, muy bien. Ok, primero, ¿cuál es mi posición actual frente a esto? Mi posición actual es que eh, podemos seguir afirmando el lenguaje del Vaticano II, o sea, entre Iglesia y Estado, tiene que haber autonomía y cooperación. Ahora, yo no niego que esa cooperación, en algunas circunstancias históricas, pueda admitir una especie de concordato formal entre Iglesia y Estado, pero esas circunstancias históricas se han perdido absolutamente. Por lo tanto, en la situación actual, ya está como muy lejos en el horizonte cultural actual, la aspiración de Maritain, que él llamaba Estado laico vitalmente cristiano. O sea, laicidad del Estado más una influencia cultural del cristianismo que permee que penetre en las estructuras legislativas tal que la legislación sea cada vez más conforme con la ley natural. Bueno, eso, eso desapareció culturalmente. Volver a eso ya sería un milagro. ¿Okay? O sea, culturalmente estamos entre el posmodernismo y el positivismo. Un Estado laico vitalmente cristiano, tal vez fue la declaración de la independencia norteamericana, tal vez algunas primeras etapas de la... ¿Esa era la idea de la cristiandad? Bueno, es que Maritain, ya sabes lo que hace, él dice que la cristiandad, en vez de ser eh, el, sistema, el sacro imperio romano-germánico, la cristiandad es como, como una idea general que es análoga. Entonces él dice... Se dio de una manera en la Edad Media, se da de otra en la Edad Moderna y es donde él propone su democracia cristiana. Eso no es, digamos, caer en el, en el error que este, este francés que se llama Charles Pébouille sí, eh, le decía a los jóvenes franceses que, que tuvieran cuidado de que su mystique no se volviera politique y, y digamos, como que sus ideales y todo, no, su fin no fuera terminar codificándolos y de ahí se perdieran y se murieran en ese, en esa volverlos políticos pues, y perder la, la mística detrás, de, que, que podría ser el error de la cristianidad Bueno, es que el problema que tenés ahí, que trató de abordar Maritén en su último libro, en el 66, es cómo sistematizar la acción del de católico, eh, y vas a saber por qué digo católico y no protestante, en los partidos políticos. Porque, ¿cómo se mueve el católico en, el partido, en los partidos políticos? Bueno, hay una forma que es muy habitual, eh, que se da mucho incluso ya en los sectores más conservadores, no tanto en la teología de la liberación, que es el partido católico, uh -huh. ¿no? la ilusión del partido católico. Bueno... Eh, Obviamente el Vaticano, la letra del Vaticano II niega eso, se afirma claramente que hay temas opinables entre los ciudadanos católicos y que cuando un católico actúa dentro de un partido político, en todo caso él a título personal puede tratar de que en los principios de ese partido haya ideales cristianos y de la doctrina social de la Iglesia, pero no puede comprometer a la jerarquía eclesiástica con su acción. Bueno, toda esa ingeniería de distinciones entre la jerarquía, el laicado, eso fue fruto de la Gabinete Spes, también, de, eh, también sobre las reflexiones del Vaticano II sobre la Iglesia y el laico, pero eso está lejos de haber hecho carne cultural. En gran parte de los católicos y de los cristianos, su acción en política es quién es el, quién es el mejor partido católico. ¿no? Este, y bueno, y, y eso produce un sinfín de confusiones. En la Argentina, por ejemplo, los católicos más conservadores, por el lado de la derecha en, en el año 45, unen al partido de Juan Domingo Perón con la doctrina social de la Iglesia. Pero eso, eso, no, es una, eso no es algo que hicieron algunos, algunas personas sin instrucción. De grandes sacerdotes lo dijeron en Argentina. ¿no? O sea, el partido católico de la doctrina social de la Iglesia es el peronista y los demás no son católicos. Okay. Eso, eso, y eso todavía está hoy. ¿Por qué? Porque luego cuando el peronismo gira a la izquierda en los 70, entonces esa izquierda de este, la liberación de América Latina, liberación del capitalismo, también es lo católico. ¿no? Entonces el peronismo por izquierda o por derecha se sigue presentando. No, hasta los 70, hasta los 80, se siguió presentando como el Partido Católico. ¿no? Así que se podrán imaginar las confusiones que eso ha implicado. Y aunque les resulte extraño, después les puedo mandar un libro que hay sobre esto, incluso existió el intento sistemático de hacer en la Argentina lo que se llamó la Iglesia Nacional Peronista. ¿no? O sea, un, un, una iglesia como la China, ¿no? una iglesia este, que, subordinada a la figura de Juan Domingo Perón, este, claro, claro, claro, una, una iglesia subordinada a la figura política de Juan Domingo Perón. ¿sí? Si es duda, fue que escribió otro artículo sobre ese tema de los partidos políticos cristianos. Se, se llama meditación en el tercer mandamiento. ¿Por qué tercero, en ese caso? Ahorita no, no. lo recuerdo también el, eh, pero así se llama el ensayo se llama meditación en el tercer pero es una crítica a la idea de un partido político cristiano en Inglaterra. Y bueno, bueno, pero como comentábamos la semana pasada, es el drama del, del, del, del ideal anglicano de la Iglesia oficial. ¿no? Así que bueno, entonces les vuelvo a decir, el Vaticano II puso las cosas en su lugar desde el punto de vista de la letra, afirmó claramente la opinabilidad de las opciones eh, políticas de los católicos. Como mucho, hay párrafos donde se sigue advirtiendo que el magisterio tendría una especie de derecho a advertir contra una opción negativa. ¿no? ¿Eh? Bueno, este, los sistemas totalitarios estarían condenados, ese tipo de cuestiones, pero miren que eso también sirvió para que los conservadores dijeran sí, los totalitarismos están condenados, pero el liberalismo también, y el, y el asunto siguiera ¿no? en, en su complejidad. ¿no? Eh, bueno... Entonces mi posición actual es esa, no Estado laico vitalmente cristiano y me juego a que me critiquen como demasiado conservador que, que admita que en una determinada circunstancia histórica pueda haber un concordato entre Iglesia y Estado. Por supuesto, olvídense de que esa circunstancia histórica vaya a llegar, o sea, olvídense, pero for casi por los siglos de los siglos. no, O sea, como mucho si la cultura cambiara y pudiéramos llegar a un Estado laico vitalmente cristiano, eso ya sería un milagro. La cultura actual es una contradicción efectiva, y eso parece una contradicción en términos, entre positivismo, marxismo y posmodernismo, totalmente lejos de cualquier visión de ley natural cristiana. ¿no? Y por último, era obvio que el Vaticano II iba a firmar, también en, en, en la Constitución Gaudium et Spes, pero de manera ya muy muy clara, la legítima, ahora me decís, la legítima autonomía de lo temporal. ¿no? Este, si por autonomía de lo temporal se entiende que Dios no existe y que la naturaleza tiene principios absolutos, entonces eso se niega. Si por autonomía de lo temporal se entiende autonomía relativa de lo temporal, donde por un lado la naturaleza física, la ciencia, tiene principios autónomos, pero que sin embargo están creados como tales por Dios, entonces, eso es la autonomía relativa de lo temporal en materia física y en materia social, ya saben, la autonomía relativa de lo temporal concluye legítimamente en la laicidad del Estado. ¿No? O sea, el gobierno por propio principio, iure propio, como decían los gobiernos humanos, iure propio, como decía León XIII, tienen su, tiene su esfera de acción, ¿Está? no como un mero emisario de la autoridad eclesial. Si sí, la iglesia católica, pero yo veo que su influencia es poca, yo, yo no veo, yo tengo mucha influencia eh, política. En las actuales circunstancias históricas, la influencia es muy poca, pero por efecto boomerang. Los católicos habitualmente siguen participando en política de manera muy antigua, tanto por izquierda o por derecha. Por izquierda había la revolución, la teología de la liberación, la liberación de las estructuras de pecado del capitalismo, siguen en eso. Moderado bajo la teología del pueblo, o sea, luchando contra el capitalismo, por el medio ambiente, por los indígenas, contra el capitalismo, lo que podríamos llamar Miren lo que voy a decir, que no necesariamente es la mente de Francisco lo que podríamos llamar la interpretación de ultra izquierda de las enciclías sociales de Francisco. ¿No? Sobre todo Fratelli Tutti, la casa común, el medio ambiente, y, bueno, y todo contra el capitalismo. ¿No? Es, es, eso por izquierda. Por derecha, sobre todo en Latinoamérica, muchos católicos conservadores siguen buscando las estructuras del Estado para desde allí bajar a la tierra. ¿no? Busquemos una Secretaría de Cultura Católica o un Ministerio de Educación Católico, ¿no? desde el cual entonces se pueda hacer algo bueno. ¿no? Ambas cosas, por supuesto, producen un efecto boomerang. ¿no? O sea, en ese, desde ambos lados la Iglesia pierde autoridad moral, se presenta a sí mismo como una mera estructura política que sigue recurriendo a la fuerza y, y, y los católicos se desautorizan. Entonces, Mira, María del Carmen, lo que te voy a decir. Si ya es bastante difícil predicar el cristianismo en medio de una cultura externa al cristianismo, que sea posmoderna o positivista, imagínate lo difícil que es predicar el cristianismo desde un cristianismo totalmente confundido en tanto al elemento humano del cristianismo. Sé si los cristianos están tan confundidos, este, y a eso agrega, el posmodernismo y el neopositivismo no cristiano, bueno, entonces este, se está cumpliendo un poco la profecía de Benedicto XVI. ¿no? La iglesia va a llegar a ser un pequeño rebaño, desde allí resurgirá, pero en las circunstancias actuales. Ahora, lo que hay sí, lo que, lo que, lo que hay, y creo que esto es compatible con cierta escatología de Benedicto XVI, lo que hay actualmente es, en, en, en, en la Iglesia Católica actual, no sé qué pasará en el protestantismo, un resto de Israel. O sea, quedan fieles, quedan católicos en serio, que siguen la doctrina, que son ejemplo, que ofrecen cierta resistencia y cierto martirio dentro de las circunstancias actuales. Y ahí están. Cuidado porque a veces... El, el problema de estos grupos es que pasen a la posesión del ¿no? que ha sido, je, re, eh, ha sido retroalimentada por el pontificado de Francisco. ¿no? Así que bueno, es, esos están ahí. Y en general hay gente muy sencilla, muy humilde. Algunos de ellos están en los medios de comunicación. Piensen, por ejemplo, en la mayor parte de los programas de, de EWTN, por ejemplo, ¿no? ¿no? En la madre angélica cuando habla. ¿no? Este, eh, piensen en esa gente. ¿no? ¿Okay? Entonces ahí, ahí hay una esperanza. ¿no? Sí, pero sabes. Señor? La madre angélica la he visto. Sí. Pero ella se apoya en el arte. ¿Ese es, su, ese es su atractivo. Bueno, yo la he visto. La bueno, no sé si estamos hablando de la misma. Yo hablo de la Madre Angélica que habla, que comenta el Evangelio. Ella comenta el Evangelio, está siempre con el Evangelio en mano. La Madre Angélica, no sé cómo aclarar. ¿Cómo? Sí, ella falleció. Pero la que era la que es italiana de nacimiento, este, la que fundó EWTN en el garage del convento. Es, me, me parece que estamos hablando de otra. No, pero... Eh, lo interesante es que esa manera de predicar de la Madre Angélica con el Evangelio en mano, hablando solamente de cosas religiosas, eh, es un ejemplo a seguir incluso para los laicos. ¿no? ¿Okay? Así que este, la, la, la puse como ejemplo. ¿no? Pongan, eh, pongan un video de Doletene, cómo como ella habla y procede, ahí tienen un, un buen ejemplo. ¿no? ¿Okay? Eh, ¿Qué más? ¿Qué mayores inquietudes podría haber? No sé qué estará sucediendo desde tu lado, Juan, por cualquier cosa. Vos siempre hablas del problema de entre tu posición luterana enfrentada con la teología de la prosperidad, por un lado. Sí, por ejemplo, el, el desastre que fue Trump en Estados Unidos para la credibilidad de la iglesia cristiana es. O sea, todavía siguen en ese. Porque si sí, digamos, esa, ese matrimonio, digamos... Por conveniencia. Complicado entre los republicanos y la Iglesia Angélica, que se ve en los 70, s 80s, la eh, consecuencia final fue de ese desastre. Pues, ¿verdad? Y, y, la, y América Latina lo está viviendo. O sea, lo, se vivió en Brasil, en Brasil con Bolsonaro, se apalancaron sobre el tema evangélico y un desastre también. Aquí en Guatemala lo están haciendo también. Eh, la campaña política de aquí va a ser terrible con ¿no ese tema y, y llevamos tres gobiernos que están queriendo encaramar sobre la conciencia evangélica como para tratar de legitimizarse y, y cada vez vamos de mal en peor. Entonces, digamos, de nada, lo que no hemos terminado de aprender porque eh, justamente las ideas de la teoría de la prosperidad, la teoría del dominio, que es una cosa muy grinda de los ochentas, aquí tardan la... mucho. Y es básicamente la imposición de los ideales sociales de arriba para abajo, que no es lo mismo que el movimiento, digamos, de base que es el que tenemos. Pero además, si mal no recuerdo, en la teología de la prosperidad hay un relativo olvido de lo sobrenatural, ¿no? ¿O no? No, no, porque de hecho es que sobrenaturalmente, o sea, si cumplís con ciertas cosas, digamos, eh, tus diezmos, tus ofrendas tu participación en la iglesia, etc es como que Dios está en deuda contigo y te tiene que bendecir y la, y la manifestación de esa bendición es material, ya sea en salud física en relaciones personales en prosperidad económica entonces es, es digamos la historia de la prosperidad es, es o sea, dio la sangre pues, pero sí es, es un tema que, que Guatemala lo sufre mucho y lo sufre mucho Estados Unidos también y, que, y lo sufre África lo sufre mucho también le pega mucho a los pobres digamos, y entonces eh, y tiene su su manifestación política en la que estamos viviendo ahorita desde el Trump de Estados Unidos hasta aquí Guatemala tenemos un pastor de candidato a vicepresidente eh, un teólogo de candidato también a vicepresidente de otro partido eh, a Yamatei eh, con su becerro de oro en la plaza central que eh, que Guatemala es capital de la familia, de la vida, no sé qué. Comisionado nacional por la libertad religiosa. Aquí es una cosa así. Ahora, en las actuales circunstancias históricas encontrar un punto superador de eso no es nada fácil, ¿no? Porque es acción y reacción. Y sobre todo hay mucho triunfalismo, porque Guatemala se ve como bastión, digamos, todavía de una derecha que ahí me está aguantando los empates culturales, pero, pero el precio está siendo demasiado alto. Okay. Okay. Sí, sí, sí. Pero yo creo que la posmodernidad y no hacer rupturas y a hacer subgrupos. Sí. Entonces estamos viviendo la posmodernidad, porque todos todos quieren tener derechos, si sí, sí, sí. nadie quiere sí. hacer nada, nada. Sí, por eso recuerden que me parece que la última vez que estuvimos acá, me parece que uno de los seminarios fue un análisis de los discursos de Benedicto XV al parlamento de inglés y al alemán, me parece que hicimos ese seminario, porque esos discursos me parece que, en teoría, son el punto superador. ¿no? ¿Cómo explica él ahí la relación entre la razón y la fe? en el tema político, que es muy difícil, pero que viene justamente de sus aclaraciones con respecto a cómo, la ley, cómo el cristianismo impulsa la ley natural, cómo la ley natural a su vez es fuente de la, de la vida del cristiano en lo político sin invocar la autoridad de la Iglesia, ya sea protestante o católica. Ese modo de actuar en política, que lo explica Benedito XVI en esos discursos, eh, Requiere, en primer lugar, una formación intelectual que la mayor parte de los católicos no, no, no, no tienen. Así que, este... Y el resabio del clericalismo es muy profundo. Recuerden incluso cómo actuaba, Juan posiblemente vos estés lejos de esto, no lo hayas visto, pero cómo actuaba en la mayor parte de los países una institución que por lo demás sigue actual, aunque debe estar medio en desuetudo, pero que fue muy, muy bendecida por Pío XI, que es, que es eh, la acción católica. La acción católica era el, el brazo laical del episcopado. Entonces, la mayor parte de los católicos en la vida civil concebían su vida católica desde la acción católica. Y si ahí pasabas a política, bueno... Lo político era seguir lo que el obispo decía en política. Y si te tocaba un obispo de izquierda, una cosa y se te tocaba el, el obispo de derecha, Por eso, y sin meterme en mayores complicaciones, cabe reconocer que cuando Escribá de Balaguer empezó a difundir un modo de estar en el mundo sin depender del episcopado, fue también bastante escandaloso para esa manera de actuar. Y eh, ellos nunca lo dicen, pero... Eh, desde 1928 en adelante los poquitos que eran del Opus Dei no participaban nunca de la acción católica y por eso eran muy sospechados. ¿Quiénes son estas personas? ¿En nombre de qué están actuando? ¿Qué cosa rara es esta? ¿No? Y sin embargo había toda una teología del laicado. Yo actúo en el mundo con mi propio nombre y apellido, asumo la responsabilidad de mis acciones y de, y, y de lo que digo, ¿no? Y mientras tanto estudio, me formo, trato de, de que el, el, el, el cristianismo se, sume, se, se, se, se impregne en mi vida, etcétera, etcétera. Así que, pero lamentablemente, como saben todos ustedes, luego eh, este, hubo tantos problemas con respecto al, al, al a la visión pública que se tiene del Opus Dei, que no se puede nombrar a Escribá Balaguer sin que te identifiquen con, con el Opus Dei, pero para mí, y fíjense, dije Escribá Balaguer, no dije San José María, ¿por qué? Porque Escribá Balaguer como autor forma parte de la teología del laicado, como autor, y sin embargo los únicos que lo citan son los de... O sea, lo que yo estoy reclamando es que sería justo un momento donde Escribá Balaguer fuera considerado un teólogo del laicado que pueda ser citado independientemente de si eres del opus y si no eres del opus. ¿Eh? Okay. Es, eso sería importante. Pero bueno, no sé cuándo llegará ese momento. Dios sabrá. No sé qué opinas, Marco, de eso. ¿Está? El propósito fundamental del concilio segundo era entrar a la modernidad. Sí. Dentro de esos puntos, separar la Iglesia del Estado, que Buenas. cada entidad cada tuviera su bueno. autonomía. Sí, el término separación yo no lo uso, uso el término distinción. El término distinción permite hablar entonces de esferas y competencias diferentes, pero deja abierta, y no pero, y deja abierta la cooperación entre las dos. Justamente porque son esferas distintas. Eh, pero bueno, es una sutilidad terminológica. Si quieren utilizar separación, úsenla, simplemente aclaren a qué se están refiriendo. ¿Okay? Este, pero sí, sí. Bueno, eso lo vimos desde el principio. Eh, si hay algo que permite entender la labor del Vaticano II es hablar ante el hombre del mundo moderno siempre que se haga la distinción entre modernidad e iluminismo. Entonces, por eso comenzamos el seminario leyendo la introducción de Joseph Ratzinger a, sus, a su libro sobre sus intervenciones en el Vaticano II, donde lo primero que hace es esa distinción. De lo contrario, el tema se sigue sin entender. ¿no? O sea, si no se entiende la noción de una modernidad católica en sí misma, y no católica como partido, sino como derivada de... Eh, autores católicos eh, entonces no, no es, es, es imposible de entender qué es lo que está haciendo el Vaticano II